Hola, soy Nacho Marrondo. Actualmente trabajo como diseñador gráfico y este es mi proyecto final en el curso de desarrollo web Full Stack. Para el proyecto he utilizado eh, como lenguaje JavaScript, apoyado en TypeScript, yarn como gestor de paquetes, Fastify y MongoDB en el back, eh, React y Next como framework para maquetar el front, Aucero como gestor de, eh, de login. SWR para tomar eh, datos de tiempo real y base de datos y Tailwind para aplicar estilos CSS. Vale, The, Woodshop. The Woodshop es una app que busca facilitar el comercio de proximidad, creando una plataforma que ponga, que ponga en contacto al cliente con pequeños y medianos, produ y medianos productores. Para ello eh, he creado un CRUD que permite subir y editar datos desde un perfil productor y llamarlos desde un perfil cliente. El proyecto consta de dos fases principales. Actualmente estaría en el punto número 4 de la fase 1. En la fase 1 crearíamos una plataforma donde se ponga en contacto agricultores y clientes. Para ello, lo primero, crear un club y una base de datos. Lo segundo, implementar un sistema de registro con Aucero que asigne una ID única a cada usuario. Eso será muy importante luego de cara a registrar los productos. Vale. Implementación de formularios para crear productos en la base de datos únicamente por usuarios registrados de forma que su ID de octero quede en cada uno de ellos. Desarrollo un entorno que me permita llamar a estos datos, un entorno visual, y, bueno, posteriormente, queda, eh, ahora estoy trabajando en conectar la, API, conectar la app con una api de geolocalización, de forma que los productos se muestren por cercanía. Próximamente, ampliar para poder subir imágenes a la base de datos. Y, finalmente, una fase 2, eh, sería el... Eh, Desarrollar un sistema de pago sería, sería desarrollar un sistema de pago. Actualmente, en el sistema de pago simplemente se muestran los datos de eh, agricultores y vendedores para que el cliente, eh, el usuario, pueda ponerse en contacto con ellos. Vale. Bien, esto es de Shop. Eh, al principio simplemente podemos entrar y registrarnos, o si queremos, podemos mirar, lo que nos lleva directamente a la tienda. Pero en este caso, vamos a registrar. Eh, a través de Axios, podemos registrarnos con nuestra cuenta de Google. Y una vez tenemos un usuario, la aplicación comprueba si tenemos un perfil. En este caso, como no tenemos ningún per como no tenemos un perfil creado, nos lleva automáticamente a completar nuestro perfil. Aquí podemos elegir si queremos comprar o vender. Depende de lo que elijamos, se nos asignará un tipo de, un tipo de rol en, nuestra, en, la, en mi base de datos. En este caso vamos a coger el perfil que Quiero Vender, es un perfil más completo. Soy Nacho, mi número de teléfono es 666 666. 666, 666. Como veis, eh, hay validación, solo acepta que... Eh, los inputs, como veis, los inputs están validados. Y una descripción. Eh, Siguiente pues. este caso, por temas legales, había que especificar la comunidad autónoma de la que somos. Que nos pide legalmente para poder vender en Madrid, que en este caso son el GGP y el DNI. Y gestión registrados. Y como vemos, la app ahora valida que tenemos un perfil creado, que la ID de out 0 está en nuestro perfil y nos lleva a la app. En este caso, ya es muy sencillo: podemos entrar en nuestro perfil, donde tenemos información de nuestra información de usuario, perfiles. Y a la tienda. Vale. Además, como hemos registrado como productores, podemos vender. En este caso, desde aquí, podemos subir un producto, lo mismo, rellenando un sencillo formulario. En este caso, venga, vamos a subir unos tomates. Mm, dos kilos, a precio, pues uno cuando es el kilo. desde aquí podemos cambiar si van a ser en kilos en gramos unidades en depende de lo que vendamos en este caso al ser tomates van a ser kilos y la descripción pues los mejores y finalizamos ahora podemos ver en mis productos que el producto se ha creado correctamente desde aquí además se nos permite editarlo. eliminarlo en el caso de que quisiéramos eliminarlo en el caso de que quisiéramos también podemos entrar en el producto y nos da los detalles del producto. Son tomates, a uno 1,2 el kilo, los mejores, los mejores tomates de cajuelo y para contactar conmigo y mi número de teléfono. Esto sería lo que vería el cliente. Vale, podemos ir atrás y navegar un momento por, y navegar un momento por la tienda. Aquí. La tienda nos permite eh, estar organizada si queremos buscar por productos o por vendedores. Cada producto podemos entrar en él y nos lleva directamente a ese producto específico. En este caso son acedgas a 1.7 subidas por Marcelo Rincón y su teléfono y la descripción. Lo mismo, también podemos cambiar y ver entre vendedores. Diferentes vendedores registrados en la aplicación. Por ejemplo, pues entrar a Genio. Grupo cajuelo. Tenemos su descripción, su contacto y un acceso a todos los productos que ha subido. Y lo mismo hacía aquí. Podemos acceder a ellos. Y hacernos una idea de igual del mercado. La idea es que la aplicación despliega de forma fácil y muy intuitiva los productos. Y si además es muy fácil e intuitivo contactar con el, con el vendedor. Bien, como ejemplo de código, en este proyecto considero que lo más relevante es, eh, el, eh, son, estas, son estas dos líneas de código, porque son las que identifican continuamente productos con con vendedores o las que me permiten llevar más de una pantalla a otra si estoy logueado o si no estoy logueado. En este caso, la primera obviamente es el hook de user, es muy eh, no tiene más dificultad y en la segunda es este otro para llamar los datos eh, gracias a SWR, a SWR en tiempo real de la base de datos. En este caso es el código de ejemplo de usuario que me permite en este caso traer Gracias a la ID de, de Aucero 0 que hemos conseguido aquí, llamar a todos los usuarios que tengan a llamar a, sí, al usuario que tenga esa ID. Y se aplica lo mismo para cualquier tipo de producto o cualquier cosa que esté subida en la base de datos. Como conclusión, este, este proyecto ha supuesto un gran reto. En primer lugar, me ha servido para terminar de familiarizarme con bases de datos, promesas y su estructura. Y por otro para, y por otro lado, para investigar y desarrollar componentes atractivos y funcionales a partir de cuáles. Y por último, una gran lección que cuando piensas incluir Azure en tu desarrollo, eh, no designes ninguno de los elementos principales como user. Porque al final va a, error, va a llevar a error. Eh, finalmente, no puedo acabar esta presentación sin mis agradecimientos. Agradecerle a los profesores Luis, mi porque sin su conocimiento y motivación no habría podido llegar hasta aquí realizar este proyecto. Y a mi compañero Sergio, porque verlo siempre un paso adelante mío era una motivación para ir un paso más allá. Y bueno, por supuesto, a MDN Web Talks por estar siempre ahí. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.